¡Bienvenidos a... X XWildX! Próxima parada... El hospital Vale... Os cuento el plan Tenemos que ir a robar el Maverick de la policía Primero... Vamos a subir al pedestal que está ahí al fondo Y seguramente habrá un policía vigilándolo Así que le contaremos que somos fontaneros <risa> Pero no somos electricistas. Vale, somos pues electricistas. Luego saltaremos, eh, caeremos en un saliente que hay y vamos a subir por las escaleras de emergencias. ¿Vale? ¿Todo listo? Pues vamos. Ok, ok. Mola el plan. <risa> no sé, <risa> no sé qué hace un camión de bomberos aquí. <risa> Para la emoción, hasta en la, hombre. Pero sin nadie, ¿sabes? No, ti no tiene a nadie. <risa> y un puto explotado también, o sea. Ah, eso creo que ha sido sí, yo. <risa> bien, bien, entonces yo soy el que comunica con Catalina y Skype. Si hay un mensaje que darle. Ok. Es seguir y... Nos va a destruir la fragoneta, tío, ¿no? Francazo Vale, vale, vale <risa> Vale Eh... parece que no... no hay policía, eh, hemos tenido suerte Oh, sí Sí hay, vale, sí hay, eh Está... está entre, lo, entre los motorrales Sí, sí, sí, está ahí Sí, sí, sí, sí, hay, sí hay, Hola, buenas eh, aquí los... electricistas eh, venimos a reparar unas fugas de luz vale que hay por <risa> ahí sí no nos deja pasar <risa> <risa> <risa> sí, un país, tío. y el café y se matan tío. yo me enfado también no somos tan pros es salto <risa> silencio eh, que, que no nos tienen que ver Parecemos que estamos vale. caminando como siempre. Zapalo lo tiene, Zapa lo tiene fácil, que es de noche. <risa> <risa> <risa> vale, seguimos. Esto de saltar vaya se me da bien, eh. A ver, a ver, a ver. Vale, seguimos. No, no. Estamos seguros de que hay un helicóptero de policía arriba, ¿no? Porque... Igual es una misión fail. <risa> vale, a ver. Yo creo que va a ser la ambulancia. Seguro. A ver, Aspas, aspas ahí. Y, y... ¿Pero por qué hablamos tan fuerte? Si sí, sí, nos van a vivir, tío. O sea, están allá pues abajo. No hay nadie, la... tío, están todos durmiendo. Comí <risa> <risa> <risa> Vale, sí hay, Sí hay. Vale, vilo. ¿Te que yo? ¿Te yo? Hombre. Supongo que antes pegarnos verán y eso, pero... Ponemos, ponemos en vuestros sitios y, y subimos todos a ver. Oli. Vale, una, tres, una, dos... <risa> ¿Pero qué? Ah, vale, pues subo. Pues subo, <risa> mi igual. Vale. Con calma, con calma. Vale, lo llevamos a la base, para cuando lo necesitemos. Apagamos las luces para que no lo vean Y ya está, ya tenemos, ya tenemos... Como casi no, no cantea un helicóptero por ahí, claro que no Sí, pero no sé, no sé cómo ponerlo, no sé, o sea... De momento lo dejamos ahí y luego... <risa> no sé, lo, lo hacemos... Y luego sigue al plan, ¿no? Sí, sí, lo hacemos trozos, ¿sabes? O sea, trozos no, piezas o... Y las vendemos por eBay <risa> Nos fabricamos, nos fabricamos <risa> ¿Cómo fabricar coches, ¿no? A mí los coches me gustaría. Vale, pues sí, eso. Sí. Que no sé para qué te hemos tenido que robar justo este, pero bueno. Ya lo tenemos, en nuestra base. El que tocaba. Ya Yo... está. La, la misión más fácil de todas, eh. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora llevar unas putes. <risa> Celebro la misión completada. Hola, eh, solo deciros que el Maverick de policía puede aparecer en dos sitios. Uno es el que hemos visto, que no hace falta entrar con tanto sigilo ni haciendo el tonto como hemos hecho nosotros, pero eh, una forma de subir son esas escaleras. Y luego el otro sitio es haciendo un poco de parkour por aquí. Es muy fácil, bueno, más que parkour. No sé cómo decirlo, escalar un poco. Eh, y aparece justo aquí arriba eh, No sé si es casualidad o qué, pero a mí justo cuando me aparece siempre tengo estrellas No sé si es necesario tres estrellas, si con dos ya vale o qué Pero... Normalmente cuando hay un helicóptero o sea... Alguien tiene estrellas normalmente aparece, aquí es el sitio y el otro sitio es aquí. ¿Qué parece el otro. No conozco ningún, ninguno más. Si me entero de otro, eh, seguramente lo podré en la descripción del vídeo. Bueno, dale like si te ha gustado. Suscribiros para más. Y iros ya porque no queda nada más de vídeo. Adiós.